¡Oye, son puros por ¿no? ¡Ah! ¡La rica! ¡Ah! rica! ¡La rica! grande, El sol se junte con la luna.